maestros, pueden levantar la manita okay. maestra Elda Rivera Calvo muchas gracias maestro Carlos por sus reflexiones que nos dejan pensando y, y creo que eh, lo, la principal conclusión con la que me quedo es que, que siga la esperanza ¿no? Que, que el desánimo eh, no, no se apodere de nosotros y eh, pensar en un futuro diferente. Hay una, toda una línea ¿no? en Enseñanza de la Historia sobre la enseñanza del futuro, que usted comentaba, ¿no? que como historiadores nos ubican en el pasado, pero eh, realmente los historiadores estamos en los tres tiempos, ¿no? de, manera, de manera dialéctica, y, eh, pues, eso se tiene que enseñar en la escuela, ¿no? Pensar que eh, el futuro puede ser distinto y que ese futuro será distinto en la manera en cómo participemos en el, en el presente, ¿no? En, nuestros, en nuestras acciones. Eh, respecto a lo que usted comentaba sobre la idea de un Estado global, eh, fue algo que me, me dejó también pensando. ¿Cómo pensar en un Estado global en, con esta fragmentación política que usted decía? y eh, sobre todo, ¿qué hacer con los intereses, ¿no? eh, con los nacionalismos, con los intereses de estas grandes empresas transnacionales que anteponen ponen eh, la ganancia, el lucro, al ah, aspecto eh, pues, de las necesidades, ¿no? en este caso de la salud? Y usted decía, bueno, decía, la deuda eh, no, se, no debe pagarse porque si no, es, es, no es legal y dice, y dice uno, ¿y dónde está lo ético? ¿no? El, el cobro de intereses tan, tan alto es, es, algo, es algo inmoral. ¿no? Entonces, son reflexiones que, que me deja usted con, con, su, con su participación. Gracias. ¿Contesto o hay más preguntas? ¿Voy contestando? Bueno, sí, vamos a ver. Sí, vaya contestando más. Sí, sí realmente... Eh... No es nuevo la inquietud del historiador por el futuro, porque recordáis que las la, la, la vanguardias historiográficas del siglo pasado planteaban de estudiar el pasado para entender críticamente el presente y contribuir a un futuro mejor. Lo, lo que hay de nuevo en el siglo XXI simplemente es que, eh, el, la angustia por el futuro lo, lo inunda todo no es decir el futuro es que se ha hecho se ha hecho presente es, eh, o sea no, no es digamos un, un entretenimiento de un filósofo no no no es algo que está en, en todas las personas no dice qué va a ser si esta es la situación hoy, ¿qué va a ser mañana ¿no? la situación? Igual con las generaciones más jóvenes, como decía el profesor Lara, bueno, ¿y qué va a ser de los jóvenes eh, que salgan de nuestras universidades? Ya, ya empieza siendo un problema desde hace tiempo, ya es un problema desde hace tiempo, pero ahora, con todo lo que está pasando, ¿qué, qué, qué va a ser? Y, y, y nosotros podemos aportar mucho, porque aquí hablábamos la relación de, de esta pandemia con otras y, en la historia. y sin la historia no entenderíamos ni lo que está pasando ahora, ni, ni las soluciones que eso puede tener. Y, y voy a la, a la segunda pregunta que me planteaba Elda, es decir, el tema de, de la formación de un Estado global. Pues es que ya lo hemos vivido en la historia con, con la formación de los Estados modernos. no Es que han nacido pues contra los intereses de, de, de los poderes eh, feudales, ¿no? De los poderes eh, territoriales, ¿no? ¿Y eso cómo se resolvió? Pues, pues simplemente eh, la, la nobleza feudal, pues se eh, tuvo que adaptar o, o simplemente en algunos casos hubo incluso ejecuciones, ¿no? Por parte de los monarcas, del príncipe, monarcas de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Es que hay que dominar do, dominar a esa clase dirigente que en un momento dado pierde el apoyo del conjunto de la sociedad, en este caso de la sociedad global, y se transforma en un estorbo para el desarrollo, no solamente de la sociedad y por una cuestión ética, para el propio desarrollo de las fuerzas productivas. ¿no? Por lo tanto, es que claro, para que llegue transitáramos del feudalismo a la modernidad, con, con el Estado moderno, sobre todo, eh, pues, pues hizo falta pues, pues una revolución, no es necesario una, que sea una revolución de ocupar las calles o con armas o eso, no, no, no, un cambio radical de fondo eh, y no sabemos las formas que eso puede tener, lo que pasa es que hoy en día tenemos el instrumento que en otras épocas históricas no había, que es eh, la democracia que ha permitido eh, en, en una parte de América Latina, lo que se llamó la América eh, bol Bolivariana, pues que fuerzas transformadoras, desde el punto de vista social, político y económico, pues alcanzaran los, los gobiernos, ¿no? Eh, lo sabemos, eh, con un resultado, pues más o menos, había que discutir, incluso diferenciar según, según los países, pero en todo caso la democracia debía permitir esto. Es decir, que en algún momento los Estados tendrían que ponerse de acuerdo para conceder más atribuciones, primero de, de, de manera provisional y, y después eh, constituyentes a, a lo que hoy es la, la ONU, o bien creando un nuevo organismo o, o bien dando poderes eh, a, a la ONU que le permitan transformarse en, digamos, lo que sería un gobierno provisional. Y digo, no digo una cosa del otro mundo, porque aquí se ha hecho... El, el G7, el G8, el G20, o sea, se han cansado de, de, de crear organismos para ponerse de acuerdo los grandes estados entre sí, todos desaparecidos durante esta crisis, todos, es que ni se han reunido, ni se han reunido. Pues igual que han sido capaces de hacer eso, tienen que ser capaces de, de crear estructuras realmente con poder en, en el mundo que hagan frente a todas estas amenazas, porque todos o ninguno. Ya no es que conseguir tipos de sistemas políticos, en este caso un sistema político global que favorezca a las a la mayorías sociales, ya es que, que favorezca, eh, la urgencia es que favorezcan al conjunto de la sociedad y que podamos enfrentarnos a las amenazas eh, globales. Y eso la historia demuestra que sí se puede hacer. Ahora cuesta mucho trabajo porque hay muchos intereses eh, que... Que, que, que se van a, re, a resistir. Por ejemplo, yo conozco mejor el caso de Europa. En Europa hay un mercado común, pero no llegó a cristalizar una unidad política y social. Bien, y siguió funcionando la fragmentación en estados que se ponían de acuerdo, todavía hoy se ponen de acuerdo, etcétera, y una comisión europea y un parlamento europeo que tienen pocas atribuciones, vamos menos que las que tiene una comunidad autónoma en, en el Estado español, para que queréis que os diga. Pero, sin embargo, cuando la crisis, la Comisión Europea... Con la ayuda de los estados eh, jugó un papel mucho más importante y fui capaz de arbitrar esos, esos millones y millones de euros para salvar las, las economías y, y, y evitar pues, la, la miseria social de gran parte de, de población. ¿no? Entonces, eh, la necesidad obliga y tiene que obligar a la necesidad a ir en esa dirección, porque no se trata tanto de... De, de, de, de una lucha de clases solo, se trata claro, los más interesados son los de abajo en que se llegara a esa situación un estado global de bienestar como ahora existe en unos países más que en otros, un estado de bienestar nacional claro, las mayorías populares están de acuerdo, pero es que también eh, en un momento dado los grupos dirigentes tienen que darse cuenta de que de que vamos hacia un abismo que arrastra también primero con las pequeñas y medianas empresas y si esto sigue así también con las grandes primero afecta a los salarios y a los empleos y después afecta a los beneficios y a todo por lo tanto yo creo que con mirada de historiador eh, se puede decir que, que, que la historia nos lleva en esa, en esa dirección lo, lo, lo, lo, la única nota negativa que yo pondría es que esto, esta mirada de historiador, yo no la veo por mucho por ahí. No la veo entre los políticos, por ejemplo, sean de izquierda, de centro, de derecha, no lo veo. Tampoco tan claramente se ve en, en los movimientos sociales. Es que los movimientos sindicales, sociales, eh, políticos, eh, sean de izquierda o no sean de izquierda, se mueven todos en el ámbito nacional. Es decir, eh, to, toda, toda idea de, de coordinarse globalmente, con, etcétera, eso no ha cuajado y eso es uno de los problemas que podemos tener, que no tenemos un movimiento social global con capacidad de, de organizativa, etcétera. Hubo intentos, hubo intentos. En el año desde el año 1999 el llamado movimiento anti-globalización, desde el año 2011 el movimiento de los indignados, que llegó a todos los continentes, que fue muy importante, pero se coordinó escasamente, o sea, siempre falta eso, la dimensión global siempre falta. Y si las amenazas son globales, los sujetos sociales tienen que organizarse globalmente y después presionar para que los sujetos políticos también se organicen eh, globalmente. Eso cae de cajón. Y a lo mejor pues tardamos décadas, no sé si medio siglo o siglo y medio con la época medieval, pero estoy seguro eh, que llegará. Y mientras, pues habrá que pagar el precio por la falta de lucidez de las clases dirigentes de, de este eh, in, siglo XXI que ha iniciado su andadura de una manera tan crítica. sí Maestra Mabel. Hola, dime. Sí, yo nada más este comunicarle que han estado los alumnos presentes de la Facultad de Historia, pero como hemos tenido algunos problemitas ahí de técnicos, eh, varias personas, este Carla Barraza, Gabriela Ayala, Rosy González, Hernán, Isidro Alonso, Marcia, Julisa, Jordina, Luis Alberto, José Lía Sánchez, él nos está viendo de Ecuador. Este le manda saludos. José Elías, Jesús Alberto, eh, Saúl Alarcón, del, del Colegio de Historiadores de Sinaloa, Gustavo Enrique, Dulce, Berrio Osuna, Chito, Lidia Corona. Son alumnos, varios son alumnos de la Facultad de Historia que han estado presentes y por pues le envían saludos. Y yo, en lo personal, pues, este, me llama la, la atención lo que ha comentado sobre sobre la crisis del 2020, ¿no? Que es la falta de organización que ha tenido el mundo en general sobre esta pandemia, ¿no? Tenemos muchas pandemias históricamente, pero esta no la hemos podido resolver. Hay países que no van a recibir, estuve escuchando yo hace poco, no van a recibir la vacuna porque no tienen dinero para ello, no tienen un presupuesto. Entonces, todas esas cosas a mí me sí me impactan que siendo eh, pues estando en el siglo XXI todavía no nos hemos podido organizar ¿no? de una manera fuerte y, y, y con cierto poder, como usted dice, la ONU no ha sido esa parte insistente o organizativa, ¿no? O, eh, a los países ¿no? no ha influenciado pues en, en sus decisiones. Eh, solamente es mi comentario, doctor bien pues un saludo de mi parte también para para los alumnos de la facultad de, de historia de la de la UAS gracias a vosotros también por por esta oportunidad de estar aquí de nuevo en, en Culiacán, aunque aunque sea mi presencia sea digital hablando hablando de de, de historia sí yo he tratado de, de mirar hacia adelante pero la desigualdad en, en la distribución de las vacunas eh, eh, es espantosa la situación que, que está creando porque eh, los países con dinero mm, pueden, podemos, yo hablo de, desde España, pagar la, la vacuna en un tiempo récord y, y, y los que no tendrán que esperar. Lo único arbitrado hasta este momento para solucionar eso, que es grave, los demás en el fondo es decir los demás que se sigan muriendo, ¿no? Lo, lo único positivo que ha habido es el esfuerzo de la OMS, siempre la OMS solo, eh, para con algunas ayudas más bien de tipo NOG, etcétera conseguir una compra de, de vacunas, me parece de la AstraZeneca justamente, que se distribuirán, pues ya veremos cuánto eh, en, en otros países, pero que va a resultar insuficiente porque todos sabemos, además, requieren las vacunas casi todas, dos dosis, que necesitamos millones y millones y millones, ¿no? Mira, eh, el, el 16% de, de la población, los países que están en el, que tienen el 16% de la población, eh, monopolizan el 60% de las, de las vacunas que están, que están distribuidas. Por eso yo dije que que nos, va, nos sentamos ante un polvorín, ¿no? Porque que puede estallar en cualquier momento, no solo por las desigualdades sociales, que también podríamos hablar en cada país, generadas por la crisis, sino también por la desigualdad territorial. No sabemos por dónde saldrá eh, eh, todo, todo eso, pero, pero el problema está ahí. Eso solamente una autoridad mundial podría resolverlo, y la autoridad mundial, que es la ONS, pues es una autoridad sin competencias, sin poderes ejecutivos, ninguno, solamente como la ONU puede aconsejar, nada más. Y, y, y los acuerdos que ha habido con, con capacidad concreta para, para, para negociar y para, para llegar a conclusiones, eh, ya re, me referí antes a la, a, a la G7, G8, G20 y todo eso, pues son por intereses de estados concretos, o bien en la ONU por cuestiones de seguridad en un momento dado. Afortunadamente ahora no vivimos, vivimos una situación en el mundo realmente pacífica eh, en cuanto a la guerra entre los estados y, y todo eso, quitando algunos conflictos localizados. ¿no? Pero sin embargo tenemos una guerra con, con, con, con nosotros mismos, con la propia naturaleza, que, que nos hunde, ¿no? Hoy ya no será como en la época de la Guerra Fría un holocausto nuclear, será un, un holocausto ecológico, ¿no? lo que nos puede hundir, no sabemos por, no, no sé si, si os, os disteis cuenta de que siempre nos, nos toman por sorpresa es decir, la crisis del 2008 por sorpresa la crisis del 2020 por sorpresa es decir, que no hay nadie que se esté preocupando no hay nadie que esté al mando, ¿no? Y que se esté preocupando de qué pasa. Por dónde, porque, ¿Por dónde puede salir la crisis ecológica mañana? ¿no? Porque hay varias, varios tipos de, de catástrofes naturales. Una, una es la pandémica, pero hay otro tipo de catástrofes naturales. ¿Alguien está vigilando eso? No. Para, para, para que hubiera alguien que estuviera vigilando esto, ¿qué haría falta? Pues muchos recursos. Y muchos recursos públicos, como todo, que hoy están enfocados... Eh, pues, pues nada, pues, pues nada a, a, a, en, los, a, en los ámbitos de cada uno de los, de los estados, etc. La ciencia ha demostrado en esta crisis una gran capacidad de respuesta, incluso de colaboración entre sí. no Pero, pero claro, eso, eso necesita muchos más recursos y por encima de la ciencia tiene que haber una autoridad política que, que lance las políticas adecuadas adecuadas, valga la redundancia, para hacer frente a las amenazas. Eso ha funcionado bien el Estado. Los Estados que se supone, que por lógica histórica también, pues acabarían siendo, se acabarían disolviendo por el proceso de globalización, han adquirido una nueva vida porque ha sido el valladar en el, en el, en el que nos... Y el escudo que nos ha defendido eh, de, de, de, esta, de esta amenaza eh, pandémica, pero es insuficiente. Entre otras cosas también porque ha sido una jaula de grillos el mundo, ¿no? Ha sido una jaula de grillos y de codazos para ver quién consigue esta, esta vacuna o, o, o la otra. Entonces eso tiene que cambiar. El, el tipo de gobernanza eh, mundial tiene que que cambiar y esto yo estoy seguro que lo está viendo mucha gente a la vez pero a lo mejor la gente que tiene poder para cambiar las cosas pues no lo hace y desde luego los que están en la política tampoco lo están planteando, tampoco lo están planteando porque se está planteando eh, lo que uno tiene alrededor y porque hoy la actividad política incluso en la izquierda pues está orientada a, a controlar eh, lo, los estados en los que se habita, no se plantea, ojalá volvieran, volvieran los tiempos de la primera internacional, donde estaba claro de que, de que la revolución que se predicaba tenía que ser mundial o no sería, ¿no? Pues ahora, sin llegar tan lejos en nuestras aspiraciones, nos gustaría tener militantes y políticos que vieran claro que es necesario... Una, ...una acción global porque las amenazas hoy en día son globales... ...y cuando las amenazas se concretan, aunque yo digo que nos afecta a todos... ...claro, a, a la mayoría popular le afecta más. Dije antes que todos mueren, los ricos y los pobres, por, los, por el coronavirus... ...pero los pobres simplemente mueren más también porque son más y están menos protegidos... Gracias, maestro. Una pregunta del Facebook, del profesor Rigoberto Rodríguez. Dice, hola, Carlos, te saludo y agradezco compartas con los sinaloenses tus reflexiones. En las conferencias recientes has mencionado que el enfoque de en la globalidad es reivindicado por historiadores en diversas partes del mundo, entre ellos los norteamericanos. Te agradecería me señalaras algunos autores y los trabajos en que se expresan esa globalidad. Por lo pronto he tenido la oportunidad de revisar la obra de Lin Hoon Sí, vamos a ver, eh, ya, ya conozco esa pregunta porque porque Rigoberto me la ha enviado por a través de, eh, de Facebook. Eh, yo ya le cuando hice esa referencia a los historiadores norteamericanos me refería a, a un aspecto de la historia global que es lo que ellos llaman la historia mundial como historia global. O sea, la necesidad de hacer una historia de la globalidad, no solo en la actualidad, sino en otras épocas pasadas, que desde Historia de Debate estamos apoyando. En el año 2000 hemos abierto un debate ya sobre ese tema de la historia mundial y en el tercer congreso, en el año 2004, hubo una sección sobre la historia eh, mundial como historia global. Eh, eh, global. Por lo tanto, es uno de los aspectos a tener en cuenta. Hay cosas, dije, decía, decía Lara, ¿no? que inconformes que han ido planteando cosas antes de esto, pues, pues también eh, desde otras áreas, yo también lo dije, pues están planteando cosas interesantes eh, en lo que toca nuevos paradigmas, como es en la, la historia mundial, como como historia global. A Rigoberto ya le pasaré que de, de hacerlo después de la conferencia, eh, bibliografía es, específica. Muy bien. ¿Alguien más, maestros? Creo que Rafael quería preguntar algo. Sí, maestro. La, la verdad que nos deja con esta conferencia muchas preguntas ¿no? sobre el comportamiento humano, político social, económico, global, que se está originando, eh, sobre todo en esta pandemia, ¿a qué le atribuye usted esta descoordinación que hay sobre este tipo de situación? Estamos viviendo, yo creo, otra realidad a la que no habíamos nosotros visualizado, pero sí, claramente, usted lo ha mencionado, eh, esa descoordinación, ¿a qué le atribuye? Esa sería la pregunta. Bueno... Yo creo que a la cortedad de miras de, de los que gobiernan el mundo, me refiero a, a, las, a las grandes multinacionales, ya lo dije, a los grupos de financieros, porque eh, si no se plantea eh, el, el tema de la autoridad política mundial pues gobiernan los que ahora lo siguen haciendo, que suelen, son entidades económicas, que son las que controlan el Fondo Monetario Internacional, son las que controlan el Banco Mundial de, de Comercio, la OCDE, etc. ¿no? Entonces ellos a ellos les va bien así, y hasta ahora. Si se creara eh, un, una autoridad política mundial, pues tendría que ser, obvi obviamente, democrática, tendría que haber pues unas elecciones eh, mundiales, tendría que haber un gobierno mundial, una constitución mundial y ahí pues como pasan los estados, pueden ganar uno u otros esas elecciones y, y eso puede llevarle a, a perder el poder del que hoy disfrutan en el mundo y del que no tienen que rendir cuentas a nadie no tienen que rendir cuentas a nadie, simplemente porque ellos son un poder de facto y por eso el hecho de que políticos e y, y, y, y, y ideólogos pues frente a esto no hayan alzado la voz podrían decir, bueno, es que no vivimos tiempos, y eh, seguro que lo dicen o por lo menos lo piensan, de utopías Sí, pero el problema es que vivimos tiempos de urgencias y esto que estamos planteando es una urgencia, ¿no? Y es una urgencia, de momento, para, para las clases populares, que, claro, igual que ganan las elecciones en los estados, pueden ganar las elecciones en un ámbito eh, político mundial, eh, pero, pero también puede, en un momento dado, va a ser una urgencia para, para los que dirigen, porque... Eh, no se puede dirigir algo que se caiga a trozos, eh, definitivamente. Es necesario encontrar otro nuevo equilibrio. En realidad el problema es muy sencillo. Aquí vivimos eh, una, una globalización galopante en el terreno económico, en el terreno de la comunicación, en el terreno de las fuerzas productivas, del comercio, es decir, de la economía de la, y, la, y la sociedad, pero no no existe una globalización política, se escapa eso, no existe una globalización política. ¿Quién gobierna todo eso? Antes nos lo planteábamos respecto a, a los poderes eh, financieros, ¿no? de cuando a partir del momento que generaron la crisis del 2008, pero hoy ya no es tanto ese el problema, que lo sigue siendo. Si no, el problema son las amenazas globales que, que, que, que se ciernen sobre el conjunto de la humanidad. ¿Quién se encarga de eso? ¿Los grandes bancos? Las grandes eh, in, industrias multinacionales. Necesitamos una autoridad pública mundial y solo puede ser democrática. Con un gobierno, una constitución y unas elecciones que a lo mejor esa autoridad, por las diferencias que hay en el mundo no cubre todo el planeta, pero bastaría con que cubriera una parte importante del planeta y que demostrara con el ejemplo que ese es el camino a seguir. Por muy difícil que sea, necesitamos, como se dijo al principio, y yo insistí en ello, lo decía Elda, también esperanza ¿no? y, y objetivos, y objetivos en este siglo que, que comienza con, con una fuerza inusitada, hemos tenido una, una, una crisis en el primer decenio otra crisis en el segundo decenio y no sabemos qué va a pasar eh, eh, eh, en esta misma segunda, segunda década, es necesario lanzar objetivos y, y, y después una acción política y social que ya no depende de los académicos naturalmente sino que cojan, depende de que cojan la, el, el balón en su mano pues los que tienen capacidad de, de iniciar una acción social y una acción política fuera del ámbito local y, y nacional porque claro, el ámbito nacional ya es un ámbito local en este momento tan tan tan de globalización tan aguda, porque de eso no tengáis dudas, ¿eh? pasada la pandemia, la globalización seguirá a ritmo acelerado, tanto en cuanto a calamidades como en cuanto a desarrollo de, de fuerzas productivas. Pues cuánto vamos a tardar en plantearnos el problema del Estado global? Pues cuanto más tardemos, peor para todos. Muchas gracias, maestro. Maestro Citlari, le deseo el uso de la voz. Mariana. Yeah. Muchas gracias, doctor Carlos, por sus palabras. Y nos quedamos reflexionando. Incluso voy a aprovechar para invitarlo. Ahí Mabel se va a contactar con usted para que nos haga el favor de acompañarnos en uno de los programas de radio que tiene nuestra Facultad de Historia. Pero para que nos hable ¿no? de la necesidad de tener historiadores ¿no? y su labor en la sociedad. Y la necesidad ¿no? de, de, como usted comentaba, ¿no? que los gobiernos hagan uso ¿no? de los historiadores. Porque en verdad, sí, sí, hace mucha falta, ¿no? Y ahorita que, que decía usted que los políticos no están interesados o, o no le han puesto el, el, el rigor, ¿no?, que se necesita con esta pandemia, eh, eh, déjenme decirle que sí hay algunos, por lo menos aquí en el Estado, ¿no?, algunos candidatos, ¿no?, o presidentes de partido, ¿no?, que están muy insistentes, ¿no?, sobre todo en el cuidado, en el cuidado de la sociedad, ¿no?, eh, el... Eh, como quien dice, lo que nos toca hacer como seres humanos, ¿no?, ante esta pandemia y no tanto eh, dejarlo a los gobiernos, aunque sí tienen mucho, ¿no?, mucho que, que hacer y, y dejan mucho, ¿no?, que decir y que desear, pero pues nosotros también hay que poner nuestro granito de arena, ¿no? Y como usted dice, ¿no?, esperar que la vacuna nos llegue y nos llegue pronto y por lo tanto mantenernos vivos y mantenernos sanos y mantenernos aquí. Yo le agradezco, doctor Carlos eh, Barros, que nos haya acompañado el día de hoy y agradezco a quienes nos sintonizaron y este video pues va a quedar grabado, ¿no? Para que lo vean próximamente. Agradezco doctora Elba, eh, maestro Aragón, doctora Rivera Calvo, Mabel y Omar, Catalino, muchísimas gracias. Despedimos esta transmisión dándoles un cordial abrazo y la Universidad Autónoma de Sinaloa pues tiene las puertas abiertas para todo el que quiera presentarnos temas tan importantes como nos presenta el doctor Carlos Barros el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Cuidaros. Gracias, maestro. Adiós. Adiós. Gracias, Omar. Ahora sí ya podemos hablar. Bueno. <risa> Oigan. Oh, si Trali, eh, contar conmigo, obvia, obviamente, eh, te da los datos, Catarino, para conectar conmigo, ¿vale? Para, para el programa de radio. Y bueno, fue un gusto, ¿no? Eh, eso de verse las caras y tal y no hablar, y no hablar. <risa> no hablar frente a una pantalla, como hago yo en, en, en el curso que estoy dando de vídeos, que voy ya en el episodio 26 que hablo eh, y, y tengo en la pantalla, me tengo a mí mismo o sea, es muy aburrido ¿no? es muy aburrido, entonces teneros a vosotras, lo digo porque soy mayoría eh, todo el, eh, el nombre genérico lo normal en ese caso sería femenino, pues es un, un gustazo y que nos hayamos vuelto a ver eh, Elba Rivera, eh, María Ángeles y, y eso, Esperanza y, y hoy estos son los combates por la historia que hay que dar. ¿no? Sí, sobre sí. todo que, que tenemos una tarea pendiente en, en hacer el trabajo de la conciencia histórica, la memoria histórica, para que nuestros estudiantes puedan finalmente ver la utilidad y el uso social de nuestra disciplina en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos un trabajo arduo